hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, bueno vamos rapidito hoy para hacer un video corto bien short eh, casa 10 en los 12 signos y ya estamos completando casi todas las casas ya tenemos varias cosas para para poder empezar a agrupar Casa 10 en Aries, marciales, emprendedores y líderes. Casa 10 en Tauro, agricultores, llevado a lo nuevo, ¿sí? Eh, no solo agricultores de la tierra, sino muy en contacto con eh, lo terrenal, ¿sí? Eh, constantes y... Tienen reconocimientos. Casa 10 en Géminis. Eh, periodistas, eh, negociadores, eh, influencers, como se llaman ahora. Casa 10 en Cáncer. Eh, todo lo que tenga que ver con lo gastronómico. Son grandes gastronómicos. Eh, cooperativismo, igualdad. Casa 10 en Leo, escénicos, eh, espectaculares, prestigiosos. Casa 10 en Virgo, eh, enfermeros, disciplinados, intelectuales. Casa 10 en Libra, artísticos, diplomáticos, políticos. Casa 10 en Escorpio, ocultismo, investigación, trascendencia casa 10 en sagitario filosóficos autodeterminados liberales casa 10 en capricornio administradores estructurados obedientes casa 10 en acuario cibernéticos vanguardistas rebeldes casa 10 en Piscis, eh, literatos espirituales humanistas todo eso y mucho más. Eh, son tres palabras claves para que a ustedes les quede eh, grabados cuando se encuentran con una casa y de ahí tienen que comenzar a desarrollar, por supuesto. Nos vemos mañana, sí, claro que sí. ¿Con qué? Con la casa 11 en, las, en los 12 signos. Chao, hasta mañana. <risa>